Buenos días desde Australia. Hoy os voy a hablar de algo totalmente diferente. Ni de visados, ni de Australia, ni de cómo trabajar, ni nada de todo eso. Os vengo a hablar de un proyecto súper interesante que se llama Harapan Project. Es una ONG que está en Indonesia, en Zumbawa, y que fue creada por Carlos y que tiene como objetivo ayudar a los niños a integrarse, ayudarlos con temas educativos, sociales y sanitarios. aquí en la isla de Sumbawa hace unos 6-7 años cuando realizó un viaje con unos amigos a, a la localidad de Leipzig, un día se me acercó un niño se comunicar conmigo, hablándome en indonesio, de modo que yo desconocía como el completo. Le dije que al día siguiente le iba a enseñar inglés, aprovechando uno de los libros que tenía yo para aprender indonés a través del inglés. Pero al día siguiente acudí al lugar que había acordado con el niño. Y no te puedes imaginar mi sorpresa de que el niño me había traído a todo el poblado vecino, de los que habían abuelos, padres, madres, estamos hablando de unas 200 personas. En ese momento, viendo las ganas que tenía esa gente de aprender, nació el proyecto de La madre. Unos compañeros míos estuvieron allí y cuando llegaron a Australia me pidieron a ver si, con mis contactos en las escuelas, podría conseguir material escolar para enviar a Carlos. Y evidentemente, pues dije que sí. Me puse en contacto con las escuelas y por fin, después de algunos meses de insistencia y de trabajo, hemos conseguido que las escuelas nos envíen un montón de material. Por ejemplo, nos han enviado un montón de cuadernos para los niños. Estos vienen de Melbourne, de una escuela que se llama Inus. Nos han enviado un montón de bolígrafos de una escuela que se llama Navitas, que está en toda Australia. Otros montones de muchísimos bolis eh, también de Melbourne, de Danford. Muchos libros de inglés para los profesores y para los niños, de pre-intermediate, de intermediate, para, también para nivel muy bajo. Algunos libros de princesitas para las niñas. Y todo esto lo que vamos a hacer es lo vamos a enviar directamente a Indonesia para los niños y únicamente lo que queremos hacer es dar las gracias a Carlos por su trabajo y sobre todo a las escuelas por enviarnos todo el material. Os dejo aquí debajo en la descripción la web de Harapan para que podáis analizar un poquito más qué es lo que hacen. También os invito a que miréis su Instagram que también os dejo el link aquí debajo y su Facebook. La verdad es que es un proyecto súper bonito y que realmente desde os y tú todas las chicas estamos súper emocionadas de poder... con ayudar con este granito de arena a Carlos. Espero que les llegue pronto y que nos, los, que nos envíen algunas imágenes de los niños en la escuela con, con todo el material que les enviamos. Muchas gracias y un abrazo.